las grandes ligas. Bueno, vamos con nuestro top five. Nuestro top five es sobre hijos que se han dividido luego que su padre ha fallecido. Famosos. Hijos de famosos que, su, que han dividido ...luego de que su padre falleció... ...bueno vamos con el primero... ...que han tenido conflicto... ...bueno que han tenido conflicto... ...bueno el primero de conflicto... ...después que su padre falleció... ...fue Cantinfla. ...el hijo de Cantinfla, ...recordarle que Cantinfla no tuvo hijos... Eh, ...reales sino que fue adoptivo... ...sabes y ese, y ese hijo adoptivo que él tuvo... ...que solamente fue uno... De, tuvo varios hijos, y esos varios hijos que tuvo el nieto de Cantinfla, que tuvo el hijo de Cantinfla, esos tuvieron un inconveniente porque la fortuna de, fue solamente dirigida para, y los y los derechos de autor de Cantinfla, para la esposa del hijo de Cantinfla. Entonces, los hijos de, del difunto, eh, hijo de Cantinfla, tienen un conveniente con su antigua ma madrastra porque ella... Eh, eh, se quedó con todo, entonces se fueron a, a cosas legales y como siempre, siempre por el dinero de por medio y tuvieron ese inconveniente. Eh, el más pequeño, que es el que estamos viendo al lado del, del hijo de Cantinfla, eh, es el que queda y supuestamente vive con la, con la que era esposa de Cantinfla, pero siguen teniendo inconvenientes. Una vez el niño tuvo problemas con las drogas y todo eso y no era una familia que podamos decir muy unida. Con la otra, vamos con la parte, esta de aquí es de República Dominicana y es la familia de Freddy Verasgoico, la familia de Freddy Verasgoico eh, sus hijos desde el primer matrimonio, con los hijos del segundo matrimonio, tuvieron inconvenientes con la herencia y eso hizo que en los medios nacionales se comentara mucho de eso y se fue una demanda eh, legal. Y todo se quedó en tribunales, eh, entre ellos buscaron la forma de poder solucionar el inconveniente que tenían. Muchas personas siguen entendiendo que todavía tienen una indiferencia. Muchas personas pensaron que Fredín iba a salir, Fredín iba a salir en la película de Don Freddy en en la que está haciendo su hermano Giancarlo, pero parece que no, porque lamentablemente existe una división entre los hijos de Freddy Beragoico y fue por el problema de la, de la herencia. Entonces, eh, Pilar, la, la, la, la, eh, la esposa de Freddy, la viuda de Freddy, quedó con una parte de, de propiedades, pero y hubo una parte del de primer matrimonio que demandó a Pilar... Para, por la distribución de la herencia. Ese de, es de aquí. Bueno, vamos con la número tres, y es el señor Joan Sebastián. El señor Joan Sebastián tiene un inconveniente con sus hijos. Es célebre cantante. Eh, no dejó testamento. Y al tener muchos hijos eso complica. Porque el señor era un poquito mujeriego y tenía mucha, tuvo muchos hijos. O sea, vamos a ver los números, los hijos de ahí numerosos. Ahí hay una gran parte de eso, creo que con una muchacha que, Montenegro, que se llama, la que era de novela. O sea, que un grupo de personas, eh, un grupo de mujeres, tuvo o sea, Joan Sebastián, eh, todos estos hijos y lamentablemente hay una división entre ellos porque ahí estaban en el funeral donde estaban juntos, pero después de estar juntos vinieron los problemas por la parte de la división de herencia. Bueno, vamos con el número dos y algo muy reciente son los hijos de José José. Los hijos de José José hay inconvenientes porque... La primera la esposa de, de José José tuvo dos hijos y esa, para José José, según su libro, cuenta de que el hermano de su esposa le robaba y que su esposa en él, lo inducía al mundo del alcohol y, le, y nunca le guardó dinero y le robó dinero, según José dice en su libro. Pero tuvo una hija, luego con otro matrimonio, que fue la que lo ayudó a salir del alcoholismo. Y entonces esas dos familias tenían una división sumamente personal eh, y fuerte, hace poco eh, cuando supimos la muerte de José José, eh, los dos primeros hijos dieron una rueda de prensa se armó un bochinche todo fue un, un circo por, por, por ese inconveniente que tiene, porque entre ellos existe una gran eh, una gran resistencia, una gran rivalidad eh, por, no, por cosas, dicen, económicas, otros dicen por abuso de poderes, eh, otros dicen que la Sarita lo usaba, o sea, cada quien tiene un argumento, pero lamentablemente, aunque salieron eh, juntos, hace poco están divididos. Y vamos con el número uno, la, eh, los hijos número uno de los artistas que, han, que tienen inconvenientes, y es Juan Gabriel Juan Gabriel tuvo hijos adoptivos y tuvo hijos que cree de, de él, eh, biológicos. Entonces, esos hijos biológicos no han recibido de Juan Gabriel ni un peso. Entonces, al no recibir ni un peso, los hijos adoptivos son los que tienen lo, la mayoría de los derechos de, de Juan Graviel. Uno de los hijos de él, que es el que está en el medio, al lado de Juan Gabriel es el que controla todo lo que todo lo que era la imagen, música y todo lo que hacía Juan Gabriel, porque era supuestamente su manejador. Y él y él fue el que se quedó con toda la fortuna de su padre, Juan Gabriel, pero él es un hijo adoptivo. Pero los hijos biológicos son los que le han reclamado a él y, y han, se han ido, creo que a demandas, en alguna, creo que en México se fueron en demandas, porque sus hijos siguen peleando su pleito legal por la herencia y por lo que quedó. Muchas personas, ese es uno de ellos, de los hijos de Juan Gabriel, creo que biológico que también eh, no le habla a su hermano adoptivo por inconvenientes que han pasado, sobre todo sobre la, la cuestión de la herencia. Bueno, estos son los cinco, cinco casos más sonoros eh, de las divisiones entre hijos por casos de, de herencia y por divisiones en, en la familia a través del mundo del espectáculo. Así que las personas síganos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. Así que nos vemos más no, perdón, que no vemos más. Seguimos con el toque de mediodía.